el joven joel martínez siriaco que reside en el sector altos de la cabiela fue herido de un balazo el pasado mes de enero en el sector san martín de esta ciudad el mismo denunció este viernes que a su agresor quien fuera apresado la semana pasada fue puesto en libertad bajo garantía económica eh, yo me siento o sea, un poquito delicado de salud era la condición como ustedes están observando Estoy por detrás de una cama eh, yo lo que pido mayormente es justicia, porque mayormente yo no estaba en el, en el hecho, como él, de, como él dice que, que estaba de, que en el play. Mayor me sabiendo él y teniendo conocimiento que fue él que me valió a mí. ¿Tú lo si yo, tú lo viste, no, claro que sí que yo lo vi. El hijo, el hijo de, de Ramírez. ¿Quién es Ramírez? ¿Eh? Claro. El teniente, porque él tiene sus relaciones. Porque no es posible, en la condición que yo esté, le dan una fianza garantía de 100 mil pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces no como él dice que estaba en el estadio jugando a las 3 de la mañana. ¿Tú me entiendes? Siéntete temor por Claro que sí. Que ese muchacho lo puedan soltar a donde mi hijo está malo, tengo mucho gasto en él y todavía, todavía el niño, vea el hijo mío, vea cómo está, a dónde lo van a soltar, a dónde él. Por eso, ¿Tú sabes por qué fue que lo soltaron? Porque él tiene cuña. Ramírez tiene cuña en la procuraduría. Por eso fue que soltaron. ¿Y cómo es posible de que ese hombre, ese muchacho lo van a soltar a donde mi hijo todavía está malo? ¿Mm? Y es un riesgo que yo tengo que vayan y lo suelten y venga ella a tirotearme al hijo mío. ¿Cómo fueron estos ¿Cuándo? usted fue lo que sucedió? Sucedió en, en caminos vecinales. ¿eh? Y él iba pasando, él estaba tirando tiro a otro, el hijo mío iba pasando. Y él vio el hijo mío que pasó. Y él siguió tirando tiros. Porque el hijo mío es este, el ¿eh? que dice. Entonces aquí no es justicia. ¿eh? Entonces eso se va a quedar porque es un policía, un teniente, se va a quedar así Mi hijo cómo está, yo mucho gasto, tengo que pagar la clínica que son 700 mil, 16 mil pesos Eso tengo yo que pagarlo y ellos no han dado la cara Martínez de 24 años de edad permanece en cama producto del balazo que casi le cobra la vida Por parte del joven José Antonio Ramírez Guzmán alias Alex NTN Arismendi la Antigua.